no sé yo, pero fue lo que como a las 7 y 55. La a las 7 y 50 que trae que devolverse a él. A las, a las 9, a las 9. Pinta, pinta, pinta, que vamos al taller. Prende el direccional. <risa> Miren a los lados. Dale, dale, dale, seguro, seguro. Dale Angie, que para hoy mañana vas a amanecer. ¡Mata